soy Martín Casado, músico, fabricante de instrumentos y docente también. Estamos produciendo el pinchofón este instrumento que acaba de sonar. Es un instrumento de placas electrónico. Se le llama instrumento de placas a los instrumentos como el vibrafón, el xilofón, la marimba, que son instrumentos de percusión melódica. En este caso tiene esas características, pero además es electrónico. Empezamos a producirlo de forma comercial hace aproximadamente 5 años. Mm -hmm. Proceso de desarrollo, idea, investigación, llevó bastante más años. Empezamos a principios del 2012 o fines del 2011 y nos llevó un, unos varios años hacer el, el primer prototipo, un instrumento casi de juguete y bastante rústico, principalmente para uso personal. Y después se fue transformando de a poco y por la demanda del público que lo veía en un emprendimiento comercial. Los primeros instrumentos se hicieron a pedido de gente que, que lo quería, que lo necesitaba, que se había encaprichado tanto como yo para, para tener ese instrumento. Y decidimos que si lo íbamos a hacer teníamos que hacerlo como correspondía, con todas las normas de seguridad correspondientes, con todos los cánones y los estándares de un instrumento profesional. Este otro instrumento es el instrumento de dos octavas switchás el sonido con el que tenés ahí. En. Con estos dos, Bien. moviendo el sonido, este es el pedal de sustain clásico. Sí, excelente. Bien. Ahí y esta es la salida estéreo, la salida de audio puede ser estéreo o mono. Bien. las entradas para pads externos y acá teníamos como decía podemos controlar el pedal de sustain bien. efecto que lo podemos controlar con un pedal los efectos Ajá. que pongamos eh, cambio de octava acá podemos cambiar de octava Saltando con un octava. pedal bien, bien. o también con estas placas ah, son como botones no son claro. como botones bien, bien. entonces yo puedo cambiar de octava mientras te estoy tocando ah. Este es el modelo más chico El modelo más chico la diferencia que tiene sí es que digamos Los pedales tenemos El pedal de sustain y pedal de efectos Y la, la entrada de, Tenemos de para pads externos Dos entradas nada okay. más El midi, USB, usb o midi Para conectar a una computadora Este es el gabinete de un instrumento De tres octavas más grande. Los más grandes son suelen todos de madera con esta hermosa terminación, tres octavas o dos octavas y media uh -huh. de madera. Tenemos algunos endorsers del, del instrumento que son grandes instrumentistas y grandes profesores, grandes docentes también, uno es Julián Rulo que tiene varios libros didácticos específicos y también usa mucho nuestro instrumento. Seleccionado Innovar 2015, si no mal lo recuerdo. Innovar es un programa de desarrollo de innovación productiva del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de Argentina. Sí, también en la muestra música fuimos seleccionados como instrumento más innovador. Eh, y también el Ministerio de Cultura de la Nación en el año 2013. También nos seleccionó como parte del Fondo Argentino de Desarrollo Cultural. Premió con un subsidio para, para el desarrollo de la parte final del instrumento. Esta es la, la tercera versión de, del instrumento, con cambios y, y mejoras en todo, en todo el instrumento, tanto sea en la parte física como en el gabinete, como en la parte de software. También, eh, bueno, tiene muchas más posibilidades para la personalización de los, de los sonidos y el seteo y programación de los mismos. Y también eh, la, las posibilidades, porque al principio era solamente un controlador MIDI, ahora también sigue siendo un controlador MIDI, pero tiene su propio banco de sonidos especial y original, hecho exclusivamente para el tinchofón. No lo van, los sonidos de acá no los van a encontrar en otros sí. instrumentos. ¿no? La principal diferencia, primero, bueno, que esas baterías electrónicas... Eh, tienen como mucho 8 pads Bueno, que reproducen sonidos estándar Y también a veces con el, los buenos son controladores MIDI Este, digamos, la versión más chica nuestra Tiene 13 placas eh, Y ordenado sobre todo como, digamos, como un instrumento de melódico Como si fueran las teclas de un piano O sea... A las negras, las blancas ¿eh? Claro Esas son... De escala de un piano, ¿no? el total cromático de la... Eh, ese es el modelo más chico, entonces esto nos permite no solamente pensarlo como, como un instrumento de, de percusión electrónica, que también puede serlo, que también puede serlo, eh, sino como un instrumento melódico con todas las, las ventajas y posibilidades que eso nos da y de combinación de las dos cosas. ¿no?